atzera beh, aben, 6. edizioa aurkezteko eta ezherren aurretik kasetariei zuei eskerrak emotia. Gu, aur deialdi honea erantzun erantzutiagaitzik eta eskerrak e eta Sarari gorekin izan diala hasiera honetan eta 1000 mila, mila esker. Crossover Festivalaren 6. edizioa aurkeztuko bildugara gaur hemen Jon Paul Arroyo eta Patxi Presa eta Hirurok lantaldea hundi baten izenean. Horregaitik eta ezerren aurretik ekimena gauzatzen, laguntzen diguten erakunde eta profesionalak eskertu nahi ditut. Eskerrik asko ba, Tabakalera, Cinemaldia, ETB, Kutxa Kultur, Telesaien plataformaak, Donostia Turismo, basculinary Center, Comer Garden eta gainerako kiden guztiei. Asko dira eta segurenik bat baino geisha bastu astu dou dela. ere, ekimena kontsolidatuta dagoela satia dugun arren, lortu dugun erreferentzialtasuna saintzeko Gogoa eta berrikuntzarako grina ez da falta izan lantaldean. Orain ere ba, seria kausnartzeko, astertzeko, partekatzeko, pantalatik aratago joango gara. Eta irureunda irurogei graduko ikuspegi osoarekin begiratuko dugu kultur alor berri xamarrau. Disziplina ezberdinetan aditu diren profesionalen betaurrekoak lagunduta. Hayaldiak, aizialditik Ais Aratagon du Fenómeno Aurkestu, aur, aur, Eta Echechecoac etxe ditugun serietatic, estreña lietara, gaitu. tu videan laguna cagurtu, eta mai vueltan el ere auquera emones. Una nueva temporada del festival Crossover que, como las mejores series, se reinventa sumando colaboraciones, reflexiones y personajes. Cada una de las actividades que conforman el programa persigue reconocer el valor de las series como generadoras de cultura y llevar la atención sobre su impacto en nuestra manera de entender la realidad, generando nuevos códigos y referencias. Esta sexta edición demostrará que desde Vaya Semanita y Dragon Ball hasta los estrenos de filming HBO y AXN, por ejemplo, el fenómeno ha ido creciendo y después de confinamientos y horarios restringidos, no hay ya duda de que son ya parte de nuestras conversaciones y hasta condicionantes de hábitos de vida. Tras el éxito del Festival Paréntesis y en un día a día lleno de actividad y proyectos de promoción y difusión en torno a distintas disciplinas artísticas, el KM vuelve a demostrar su capacidad de generar diálogo, encuentro y tendencias en torno a la cultura. Crossover continuará continúa este año y no tengo duda de que seguirá sumando ediciones como lo hacen los mejores títulos. Y si esto es así y va a ser así, gracias al trabajo de John Paul, al trabajo del equipo de Coldo Michelena, aquí Pachi, agradecer al equipo en, nombre de, bueno, en, su, en su nombre, o en su nombre, o a su nombre. Y gracias a todos por pues, estar aquí. ¿eh? Sí, sí. Está bueno, programación era cargarrián de la coana, Nick Salmonuque, e, edizio guztietan e, Interes, Garrinadela, dela, está Bisayo, está Verrogue, está Mavi, con vida bueno, los e, encasos están eta tu de que, ahora tengo que que es Bata e, además ikusle gonbidatua e, eta con vida bueno sexo honetan cultura con personas personas abonés que teles hay dute eh, Arkaitz Kano el eh, líder Hernando, líder Taldeko Abeslariak, Iratxe Fresneda, guillac, Eta Enrique Albero, Kulturkazetari eta Kritikariak hartuko dute parte Saioak Eko Domitxerena izango da, atzaldeko boster dietetan, café moduko saio, saio bat izango da Azte azken esik Beste nobeladea, eh, series gourmet, saia, eta kasu honetan tan kontua da, telesaian inguruan eh, itzegita menú bat dastatzen duen bitartean eta bit zordu izango bata afaria e, ostirarean 31 e, e, gabeko 9 con Convent Garden e, afari bat, e, afari tertulia bat eta Alberto talaura Laura Caballerorekin, e, aquí no hay quien viva edo machos alfa telesayen, sortzaileak. Eta larun bata en afrilearen e, batean, e, Goizeko 12 Laben tabakaleran Jorge Jorge Breton eta Sasha Correa vasque culinari centrecó e, bueno, tal de bueno gastronomía eta Telesayak, eta nola ez no la es eta ocasión horretarako e, propio a Sortutaco, taco pincho e, de qui aurten ere de gain betiko estrenaldiak corkestu coi tu astelenean o zazpi, el Michelena Spy Master, Estenia Tucoda, HBO Max, telesail Originala, en Guerra Ocean, Giro Tutaco, artean, Asteartean, Casonetan, e, Tabacalera Cocinean, Rapa telesailaren en Vigarren de estrenatuko al Movistar Plus, e, Plataforma en telesaia da, eta Javier Kamara eta Mónica López, protagonista y Sango gurekin. Aste azkenean, bueltan Koldo-Mitzelena, Bose Teresaiaren irugarren e, kapitula proiektatuko da, Sky Show ta Interesaia, modu independientea ikus e, daiteken e, kapitulo bat, eta Jose Pastor protagonista eta Isabel Vazkez e, gido Hilaria, izango ditu gurekin. Eta asko estrenaldia, la rumba da Ratxaldean, airegatuko da XNRen proposamen bat, 3 Pines, el Luis Penniren eh, elaberrietan oinarritatuk, oinarritatukot eh, thriller bat. Eta, bueno, programa, eh, eres da programa, ere ez da hitzordu klasikorik faltako. La arumba tarrazal de Ancuchacultur regunean, e, básico, vea urte con novedad e, A, eta sería en batalla, urteo de Zala, edición eta Erastuna, eta Dragoya, caures, aurejarrico, ditugú, en jauna, eta EREN en ETZERA, eta e, OKASIONETAN Adriana Izquierdo, Belén Prieto, Miquel Sánchez, eta Alex Bruñonosa, ARITUKO Dira, Sayo HORRETA. Bueno, buenos días a todos y a todas. E, eh, ...estamos eh, presentando las principales citas de, de la programación de esta sexta edición... ...de este festival que comenzó en el año eh, 2018... ...cuando las series estaban en, en pleno ojo, era el momento de, de, de la Edad de Oro... ...que se hablaba de la Edad de Oro de, de, de las series... Eh, ...un fenómeno que ya yo creo que empezó allá por el año 2014... ...cuando ya se empezó a hablar de las series en serio... Series en Serio, que además fue un título, eh, unas jornadas que se organizaron en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona en, en aquel año, lo cual quiere decir que ya las series empezaban a, a formar parte de, de, de ese panorama cultural. Eh, en aquel año 2018, además, en la crítica especializada, eh, dos series eh, estaban entre las mejores de, de, del año, Succession y El Día de Mañana, que fueron dos series que se estrenaron precisamente en, en el Festival eh, Crossover, ¿no? Bueno, desde entonces han pasado pues eso, pues seis años con todo lo que, que nos ha caído, todo se ha multiplicado eh, exponencialmente, eh, la ficción en serial, el mercado ha llegado también, eh, cada vez habla más de, de, de, de, de las series, el mercado va, ha ido conquistando, conquistando, poco a poco pues, la producción, eh, la difusión, la creación, cada vez hay más festivales, pero bueno, en este contexto nuestro festival pues, quiere singularizarse y aquí se piensa en las series era el título de, de un artículo que escribió un periodista hace dos años refiriéndose a este festival y decía que es un festival que se aparta de, del concepto de certamen porque no hay secciones competitivas e incluso del de muestra eh, porque la exhibición de series no está en primer plano ¿no? y aquí en primer plano están las, las mesas de debate que según decía él era un verdadero motor de unos foros que terminan por constituirse en enágoras de pensamiento de los distintos aspectos relativos a la teleficción por ahí queremos seguir caminando y presentamos una edición que, como decía, creo que es la más completa de las que hemos tenido hasta ahora. Este festival se divide en, en, en secciones... Eh, y este año incorpora dos novedades. Por una parte, Icusli con Vida que es una, una sección nueva donde pues, personas destacadas de, del mundo de la cultura van a hablar de la relación que tienen con las series. Eh, vamos a contar con la presencia del escritor arcaizcano la cantante del grupo Líder Líder hernando la cineasta Irache Fresneda y el periodista cultural y crítico Enrique Albero. Todas las sesiones van a ser en un formato café a las cinco y media de la tarde en Coldo Michelena, salvo el miércoles. La otra novedad es Series Gourmet. Eh, con dos sesiones, las que hemos llamado la cena y el aperitivo La cena va a ser el, el viernes 31 en Convent Garden, una cena tertulia que propone mezclar pues, pues, eh, el debate en torno a las series con, con un menú. Eh, en esta ocasión los invitados eh, son eh, Alberto y Laura Caballero, creadores de series pues, tan icónicas como Aquí no hay quien viva, La que se avecina o, o la actual serie de... Pues, así que un, un, de polémica y, y, y moda Machos Alfa. ¿no? Eh, la segunda cita de Series Gourmet es el sábado 1 de abril en Lave en Tabacalera, de la mano de una, un nuevo socio que se incorpora también a de un nuevo colaborador que se incorpora al festival, el Basque Culinary Center. Y en esta ocasión eh, vamos a contar con Jorge Bretón y Sasha Correa. La charla, como no, va a ir en torno al mundo de las series y, y la gastronomía. Y eh, vamos a tener la ocasión, o ¿no? se han creado unos pinchos diseñados expresamente para la ocasión y basados en títulos, en títulos de series. Así que bueno, se, se, será una bonita jornada. Y además de estas dos novedades, como no, como decía antes, las clave, la clave del festival o las claves del festival, que siguen siendo las charlas y los debates, que van a comenzar el lunes 27 con Turra Tour, que es una gira que están haciendo Borja, Cobeaga y Diego, San José, que celebran 20 años como, como pareja artística y a, a los que les va a acompañar la, la youtuber y actriz Stique Sada y una incorporación afortunadamente de última hora, que es la de Gorka Ochoa porque también se va a homenajear a, a, al programa Vaya Semanita y bueno, vamos a contar con la asistencia de miembros de, del elenco y guionistas, así que bueno, creo que es un comienzo eh, por todo por todo lo alto. Eh, hasta Ustaz, eh, eh, Gaztel Chatzortutago, Zortutako Telezai Eburuz Itxeingodegu, eh, euskal gazte ficzioaren bi, bi protagonista izango ditugu, Maria Redondo, Oasen, eta Naia Silero, eh, Arte Telezaiar. Eh, gazka Izagirrelekin, mintzatuko dira asteazkenean eh hemen Ebai Baipazako zer Euskadi irratiko saioa susenean eta orain honetan, zagirre, eider eider Saez, Ibai Zabala eta olaia urteaga historiako bostelesail honenen inguruan ados jartzen saiatuko. Saiatuko dira, ba, lan saia dudarik e, baina joko asko emango du eh, el miércoles también eh, estará el novelista Ivonne Martín, autor pues, conocidísimo de varias eh, novelas del de género negro, con Jonu Dakiola, que es el jefe de servicio de investigación criminal de la Archancha. Eh, bueno, van a debatir sobre la relación entre, entre ficción y realidad en el mundo del crimen, y seguro que es eh, una sesión muy, muy divertida e interesante. El jueves 30 abordamos otro tema candente, que es cómo se rueda el sexo en las series. Vamos a hablar, entre otras cosas, de la figura del coordinador de, de intimidad. Y en este caso eh, vamos a contar con María Denati protagonista de la serie Nacho, y con Teresa Fernández Valdés, creadora, creadora de la serie. También el jueves, en el laboratorio audiovisual Video de Tabacalera, y aquí está su responsable Sara Hernández, se va a celebrar una sesión de serie hablada centrada en la serie Polémica, eh, autodefensa ¿no? y aquí va a estar Berta Prieto, una de sus protagonistas y creadoras, acompañadas de Jaume Ripoll, que es el, el director editorial de, de filming. Nos vamos al viernes y aquí el título de la sesión es Arquitectura Imposible y va a ser una charla, un coloquio sobre la presencia de la arquitectura en las series, la parte de realidad también y de ficción. Y para ello contamos con el arquitecto y popular divulgador Pedro Torrijos que va a compartir escenario con el también arquitecto Ekaín Olaizola. Y para cerrar el ciclo del viernes, pues otro tema que, que también subraya todo lo que estamos contando, ¿no? un poco la, la, la relación entre las ficciones y los retos sociales. Y vamos a hablar de la resistencia a la omnipresencia de los, de los cuerpos normativos en, en, en la pantalla. Eh, aquí va a estar el, el escritor Bob Pop en conversación con, con la periodista África Baeta en una sesión que se titula Todos los cuerpos el viernes 31 a las 8 de la tarde. Pero bueno, dicho todo esto, un festival, no, no es un festival tampoco, si no hay estrenos, si no hay conversación, y bueno, pues por eso tenemos todos los estrenos de este año y, y nuestra zona fan. Y John arroyo de la productora eh, del festival, eh, Culture Factory, nos va, nos va a contar en ese sentido lo más destacado. Opa, Egunon, ante todo dar las gracias a todos y todas por, por acompañarnos aquí en una nueva edición de Crossover. Eh, en la que estamos especialmente orgullosos de reunir a varios de los creadores más importantes de la afición nacional, como Borja Coveaga, Diego San José, los hermanos Caballero o Teresa Fernández Valdés. Es una alineación de, de lujo que demuestra que la importancia del crossover en un circuito de festivales de series que, como comentaba Pachica, son más abundantes. Y, sobre todo, es eh, lo que hace hincapié es la apuesta de nuestro festival por dar visibilidad no solo a los actores y actrices, sino también a aquellos que trabajan detrás de las cámaras para crear nuestras series favoritas. Esos creadores han creado series que incluimos dentro del apartado de estrenos, que este año viene fuerte eh, porque contaremos con varias plataformas que nos han acompañado desde, desde los inicios del festival, pero también con plataformas que se incorporan en esta edición, como Sky Showtime, que es una plataforma nueva que ha estrenado, se ha estrenado hace apenas un mes. Eh, es importante resaltar también que el... El mundo de las, de las series es muy esclavo de los calendarios. Las plataformas eh, muchas veces tienen impedimentos para, para estar en los festivales porque tienen diseñados sus planes de estrenos y queremos agradecer los esfuerzos de algunas de estas plataformas que han hecho para estar en, en crossover modificando sus planes para, para estar con nosotros. Es un lujo contar con, con Skymaster, por ejemplo, un, oji, un original europeo de HBO, de HBO Max que se ha cerrado recientemente con muy buenas críticas en la Berlinale y se trata de un thriller eh, de suspense inspirado en el caso real de un asesor de Couchescu que resultó ser un espía doble. También es un lujo contar con Three Pines, una serie de XN protagonizada por Alfred Molina, que está basada en las novelas de la escritora canadiense Luis Penny y que se desarrolla en una, en una comunidad bastante peculiar de, de, del Quebec canadiense. Luego, en el, en el apartado de estrenos nacionales eh, destacaremos lo primero, el estreno de la segunda temporada de Rapa, la serie Movistar Plus, el mejor estreno de la anterior temporada de, de Movistar. Tendremos la segunda temporada, el primer episodio, a que puede asistir todo el público porque se trata de la misma serie pero con un caso nuevo, con lo cual no hay problema si no has visto la primera temporada, pues perfectamente acercarte a esta segunda y se trata de una investigación en, la, en Arsenal, que es la base militar situada en Ferrol con lo cual un nuevo caso para esta pareja peculiar de, de investigadores. El miércoles también contaremos con la presencia del equipo de la serie Self Tape, un original de filming que cuenta con un tono intimista el reencuentro entre dos hermanas con una importante, eh, impo una importante incapacidad para comunicarse, pero con un empeño importante en arreglar su relación. Es importante destacar que esta serie está rodada en catalán y en español, eh, es una serie en la que los dos idiomas conviven con total naturalidad y que sucede lo mismo como en otras series que estamos viendo recientemente, que se han rodado en diferentes partes del Estado, como Autodefensa, también de filming, La Ruta, Drama o Intimidad, en la que se mezclaba el castellano y el euskera con total naturalidad. El jueves abordaremos el fenómeno fan con la serie Bosé, biopic del de, de artista. En crossover hemos elegido proyectar el tercer episodio porque es un episodio que se puede disfrutar de manera independiente ...y en la cual lo que vemos es eh, la relación entre Julio Iglesias y Miguel Bosé... ...situado casi en una especie de microcápsula en Miami... ...y eh, además hemos elegido este episodio porque vamos a tener la suerte de contar... ...con José Pastor, el protagonista de la serie... ...y además con Isabel Vázquez, que es la escritora de, en concreto de este episodio... ...la totalidad del de episodio está escrito por ella... ...con lo cual nos va a poder hablar sobre la relación de estos dos artistas... ...y sobre lo que supuso el adaptarlo a la pantalla... Eh, hablando de fans, hablaremos del apartado Fanzon, un apartado que está presente en Crossover desde, desde la primera edición, porque de alguna manera creemos que las series son de los espectadores y los espectadores son, son fans. Entonces, esta sección arrancará con una charla sobre las series de animación japonesas, con Dragon y Bola a la cabeza, que impartirá el pintor y escultor Judas Arrieta en el Condo Michelena Cultura Unea el sábado a la mañana. También dentro de este apartado, el fanzone, eh, repetiremos una fórmula que el año pasado resultó muy exitosa y es reunir a cuatro expertos, cuatro cuatro cuatro perdón, cuatro críticos de series que nos contarán y hablarán sobre los estrenos de eh, este 2023, que aunque parece que llevamos pocos meses ya, debido a que se estrenan series constantemente, hay ya una abundancia de, de oferta muy interesante. También hablarán de las series que quedan por estrenar, y nos recomendarán sus favoritas y sobre todo nos advertirán de aquellas en las que en las que no merece que destinemos nuestro tiempo. Y por último, el clásico, la clásica batalla de series, que en esta ocasión enfrentará a dos series como La Casa del Dragón, La Heredera de Juego de Tronos y la, Los Anillos del Poder, perdón, La Heredera de La Comunidad del Anillo, en un momento en el que se estrenan decenas o centenares casi de series todos los meses, estas dos series monopolizaron la conversación. Son dos series con unas audiencias brutales, con una comunidad de fan enorme. Entonces queremos enfrentarlas y vamos a tener por un equipo a Belén Prieto y a Adriana Izquierdo y por el otro a Miquel Sánchez y a Alex Pruño Pruñonosa que intentarán dilucidar en su opinión cuál es la mejor, pero en realidad quedará en manos del público que será el que decida cuál de estas dos series es mejor. Bueno, os animamos a acercaros a Crossover, donde seguro que encontraréis un plan que se adapte a vuestros gustos, porque este año, más que, nu más que nunca, hay un crossover para cada uno. Listo. Y es que... ¿Al de Daric, alguna pregunta? Bueno, Ah, para poner la animación. Ah. Sí. Thank <laughs> Anda, ¿cuál? Es que me casco. <risa> vale, mira